la presentación y lectura de un documento y entonces luego lo que va a ser la pregunta que ustedes deseen hacer, tanto al Consejo de Vocales del Distrito Municipal de Senovín como a los abogados que están aquí constituidos a su nombre. Eh, yo quisiera que pasáramos de inmediato a hacer una brevísima presentación de los colegas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 el 13 de junio, eh, solicitándole las informaciones eh, que nosotros consideramos y la, el cumplimiento de las resoluciones emanadas por el Consejo de Vocales de la Junta Distrital de Senoví. A la fecha no ha entregado las informaciones y bueno, pues no hemos visto la necesidad de acerellarnos eh, una vez más eh, en contra del director Jorge Lizaldiva y del tesorero Sandy Riva, para que entreguen las informaciones, para nosotros determinar cuál es la situación de lo, de, de, y el destino de los fondos de esa Junta Distrital, que Senoví está muy preocupado, Senoví no ha elegido a nosotros para que los representemos y nosotros como vocales del Consejo estamos altamente preocupados. Eh, él ha desconocido la función y el rol del Consejo de Vocales, eh, tanto así que él ha pagado desaprensivo para ir a borcotear las sesiones eh, y ofender a los regidores con la finalidad de amedrentar a los regidores para que los regidores no vayan a hacer su trabajo de legislativo y, y de fiscalización. Eh, por esas circunstancias nosotros hemos apoderado a estos honorables eh, abogados anticorrupción de San Francisco de Macorís para poder llevar a cabo y detectar todas esas anomalías que nosotros hemos podido apreciar. La Cámara de Cuentas, ya nosotros hemos puesto en causa a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría, y ya la Cámara de Cuentas empezó a, entre, a suministrarnos nosotros las informaciones donde hemos detectado faltas muy graves. ¿Cuál, María, ¿cuál son esas faltas ¿Falta no? grave ¿Tienen algún documento que sustente la realidad? Sí, nosotros tenemos las documentaciones que nos ha entregado los trimestrales de la Cámara de Cuentas pero falta grave como que él está ejecutando él mismo las obras ¿Cómo cuáles? Las obras, todas las obras durante dos años las pocas que se han hecho, él es él que las ha ejecutado o sea que él hace un presupuesto a, a su medida como cuando tú eres atre que, que hace un, un traje a tu medida, él ha hecho un presupuesto a su medida El director de, de, eso, de, de esa junta de invitar, hace cheque de manera personal ¿Tienen ustedes copias de estos cheques dados de manera personal a personas de allá de San Luis? Por eso no hemos acarreado para que le, eh, vía la determinación de un juez, él entregue las copias de los cheques, que no nos las ha querido entregar, pero sí tenemos aquí en la, en la relación que nos ha enviado a la Cámara de Cuentas, donde incluso él personalmente tiene cheques a nombre de él, de 44 mil, 45 mil pesos por concepto, por poner un ejemplo, de pago de teléfono, pero él no tiene compañía de teléfono, tengo entendido. Y eh, otros otros empleados eh, cheque por concepto de compra, otros empleados cheque por, por servicio prestado. Entonces eso no es posible y eso lo hemos detectado ya en, lo, en las copias de los trimestrales que nos ha enviado la cámara de cuentas. Señor Morán, ¿por qué en este momento no son regidores? no o están sea, ya más ¿Es que se da cuenta de esta situación? No. Lo que se hacía del no necesariamente en este momento ya fue notificado. Nosotros llevamos años y ocho meses luchando porque se nos entreguen las informaciones y no nos lo entrega porque era monopolizado. Él eleva Tuti Constitución. Él dijo que no necesitaba regidores y así lo ha demostrado. Y que los regidores eran botella y que los regidores él, él no, no era necesario que iba a trabajar sin regidores y lo ha demostrado. Él fue notificado. Eso significa que nosotros hemos estado actuando. porque ha y una coordinación directa. Nosotros hemos una Entonces, la de la vecina, la, la de la de la para que es lo que digo, se la Cámara de Cuentas a veces. Nosotros hemos hecho pensar, hemos hecho pensar, hemos hecho pensar, la de la Comisión de la República de la República de el de la República de la República de la República de el República de la República de la de la y el problema es que tiene que por todo lo que Thank <laughs> que han señalado los colegas, cheques que, que están hechos a nombre de empleados para pagar eh, combustible, pero como ustedes sabrán, el esfuerzo que hemos hecho, él no lo ha respondido a eso. En ese sentido, irás a los tribunales para que tenga que responder y a través de la ley tenga que entregar copias de esos cheques, porque eso será el sustento de lo que serían los elementos de pruebas que nosotros vamos a depositar posteriormente a las querella inicial que ya hemos depositado.